Familiares de sobrevivientes y fallecidos de la primera explosión en Oduro, registrado el 10 de febrero, piden a la Fiscalía y la Policía pruebas de que Juan Carlos Esera, actualmente encarcelado en San Pedro, sería el autor de las ocho muertes y más de 60 heridos. En realidad los, las autoridades y el mismo pueblo orureño ha quedado estupefacta, pero las autoridades hasta el, hasta el día de hoy no, prue, no muestran pruebas físicas, ni siquiera el libro hay que les pueda mostrar a los familiares. Aquí están ellos, que son los uh, únicos que han quedado después de la tragedia del 8 de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 Está detenida una persona que también es el familiar político de ellos, se lo incrimina por alguna u otra relación que haya tenido con la sobrina, pero en realidad no hay pruebas físicas. Yo pienso que para uno llamar por teléfono no te pueden incriminar en un asesinato tremendo. Los motivos que habrían llevado a Ezera a cometer este delito se debería a una relación amorosa que tendría su cuñada, quien el día de la explosión la llamó en 10 oportunidades. Aún se espera que esta sea convocada a ampliar su declaración ante la Fiscalía.